amigos, debido a los altos índices de inseguridad que vive el Cantón Quevedo, la Policía Nacional busca estrategia para frenar a la delincuencia. Es por esto que ha convocado a la Iglesia Católica, a los pastores evangélicos, para una reunión este miércoles a las 17 horas en el auditorio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Le contamos lo que opinan los actores principales. Insisto en este llamado a todos los, los los pastores, los sacerdotes de todas las iglesias del Cantón Quevedo. El día de ayer estaba tomando contacto también con algunos pastores de la ciudad de Guayaquil porque so y los líderes barriales, todos los líderes barriales. Esto tenemos que ponernos la bandera del Ecuador amarillo y sur, azul y rojo aquí no va a haber espacio para politiqueros aquí no va a haber espacio que vengan acá a hacer campañas políticas aquí tiene que ser cuestiones muy serias para sacar adelante a la, a, la, a, la, a la provincia. Por eso el día el próximo día miércoles, es decir, el 24 a las 17 horas en el auditorio de la Universidad Técnica Particular de Loja, que queda frente a la Iglesia de los Mormones, vamos a reunirnos. Desde allí vamos. Quiero quiero que todos conformemos y construyamos un gran ejército, un ejército, un ejército por la paz y decirle a la delincuencia que aquí no es cabida de ellos. Queremos ver, porque ellos también han de tener hijos, por favor. Ellos no les no les desvíen. Si ustedes ya se desviaron su conducta, no desvían a sus hijos. Construyamos un, un Quevedo libre de delincuencia y de violencia. Padre, la Policía Nacional está haciendo un llamado a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a los padres, para una reunión de seguridad en torno acá al Cantón Quevedo. ¿Cuál es la postura de ustedes como Iglesia Católica? Bueno, yo en parte me alegro mucho ¿no? que se empiece a, a, que empecemos a organizarnos para ver de qué manera podemos responder a esta situación que está viviendo de violencia, de crímenes en nuestra ciudad. ¿no? Y me parece un espacio importante que podemos dialogar y ver salidas, ver formas en que se podrían corregir estas cosas que realmente están haciendo sufrir mucho a la comunidad. ¿Cuál sería también de parte de ustedes la sugerencia a la ciudadanía para cuidarse ante tantos hechos violentos? Bueno, eh, sobre todo ahora nos toca no andar muy tarde, ¿no? O sea, tener mucho cuidado también en los sitios, los lugares por donde vamos para evitar eh, cierta violencia que se ha generalizado, ¿no? Aunque ahorita no estamos libres, eh, ninguno, estamos libres de estas situaciones, ¿no? Porque sea de día, sea la noche o cualquier momento, o estando en la casa o en la calle, pueden tranquilamente, diríamos, asaltarnos o hacernos daño, ¿no? Porque como se ven ve las noticias y todo lo demás, que incluso estando dentro de la propia casa descansando, hay gente que va y roba, ¿no? O le hace daño a la persona. A propósito de esto, la Iglesia Católica acá, San José, ubicada en pleno centro del Cantón Quevedo, también ha sido víctima de la delincuencia. Sí, han habido... Eh... Eh, momentos en los cuales, por ejemplo, ha habido robos, ¿no? Ciertos robos, no han sido, diríamos, grandes, pero sí hemos tenido que tener poner cámaras y todo, ¿no? Por la inseguridad que vivimos en estos momentos, ¿no? Se llevaron una bicicleta dentro de la iglesia, después se llevaron este un reflector que iluminaba a la Virgen, o sea, en pleno día, ¿no? Y, y también ha habido momentos así como de gente media extraña en las puertas. Así, ¿no? Pero de todos modos, diríamos, tratamos tratamos nosotros por lo menos de, de animar a las personas, de, ro de pedir a Dios por, por estas personas para que esta situación vaya mejorando. ¿no? Y sobre todo hemos insistimos mucho en las familias, ¿no? la educación que los padres deben dar a sus hijos de respeto. Que todos somos hijos de Dios, somos hermanos entre nosotros, debemos ayudarnos, respetarnos, valorar nuestra vida. ¿no? Gracias, Padre. La Policía Nacional ha hecho una convocatoria a los pastores, a la Iglesia Católica, a los párrocos, sacerdotes, para mantener un diálogo de seguridad para de esa manera, pues ayudar a dar luz en el cantón Quevedo, donde los delitos cada día van en aumento. ¿Cuál sería la postura suya como pastor evangélico? Si sí, sería necesario asistir, el asunto es que disculpando una vez más la expresión que estoy dando, la mayoría de las personas no le gusta escuchar lo correcto, pero para mí me encantaría. Voy a comunicarle, a, aquí hay un, una directiva de pastores, hay un presidente donde en este día le voy a comunicar si es que él no sabe que hay esta convocatoria, para ver si estamos por ahí. Como eh, muchas de las personas que se reúnen, escuchen la, lo que nosotros con la ayuda de Dios expongamos en ese lugar. ¿Cuál sería una de las ideas que usted le daría a la Policía Nacional para aportar a la seguridad? ¿Qué le diría usted a la policía? Yo le diría que también necesitan de Dios para que Dios les ilumine cómo deben de actuar. Pero no depende solamente de la policía, aquí depende de los gobiernos. Disculpen, tengo, tengo que decir la verdad que me respalda la palabra de Dios. Depende de los gobiernos. Y creo que en este en este tiempo, en estos días, no depende tanto del gobierno, sino de tal asamblea. Porque el gobierno ha presentado eh, leyes, creo, para renovar, para que eh, la situación mejore, pero aquellos señores... hoy me metí en la política! Discúlpenme, yo no soy político. Pero aquellos señores, a lo bueno a veces, mire, cuando no se tiene la luz de Dios... A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces, un llamado también para los asambleístas, ¿no? Claro que para sí. que ellos actúen. Claro que sí. Claro que sí. Que, que traten de mirar no el bien para ellos y su familia o el bien para los intereses del bolsillo, sino para la humanidad. Ok, gracias. Me recuerda su nombre, por favor. Alfredo Ibarbo Burgos.